las transformaciones de velocidades que surgían como consecuencia de las transformaciones de Lorentz. Notamos que había una necesidad de, estas de unas nuevas transformaciones porque las antiguas, las que mantenían invariantes las leyes de Newton, en particular la segunda, resultaba que entraba en conflicto con el postulado de la relatividad acerca de la constancia de la velocidad de la luz. ¿No? Mostramos que las transformaciones de Galileo, cuando se aplicaban a la luz, nos decían que un sistema de referencia podía registrar una velocidad superior o inferior a c, dependiendo si se movía en la dirección del rayo luminoso o en dirección opuesta, o al revés, si el rayo luminoso se eh, movía. Hay una simetría, ¿no? Si se movían en dirección opuesta, había una resta, si se mueven en dirección eh, en la dirección, en la misma dirección, entonces eh, las velocidades se suman. Y eso notamos que está de acuerdo con nuestra. Ese tipo de transformaciones de Galileo estaba de acuerdo con nuestra eh, intuición clásica y además preservan las la leyes de Newton. Entonces, por eso es que sobrevivieron durante tanto tiempo, o son válidas en cierto, bajo cierto régimen. Y mostramos precisamente que las transformaciones de Lorentz implican una nueva transformación de velocidades que sí es consistente con este postulado, y además, como regla básica, tiene que reducirse a las transformaciones de Galileo, y lo hace en el límite de velocidades bajas, y eso quiere decir que son velocidades bajas del sistema de referencia, con respecto a la velocidad de la luz. ¿Ok? Y esa va a ser una referencia. Vamos a tomar límites, o debemos recuperar la teoría clásica, no relativista, cuando la velocidad del sistema de referencia sea pequeña comparada con la velocidad de la luz. Es decir, el cociente b entre c sea mucho menor que 1. Y eso implica, en, bueno, para fines eh, más prácticos, que el factor gamma es cercano a 1, ¿no? Gamma igual, bueno, ahorita lo proyecto, pero te los digo, es 1 entre 1 menos b cuadrada entre c cuadrada a la 1 1,5. Si b entre c es mucho menor que 1, eso es prácticamente, a 1 le estamos quitando prácticamente 0 y por lo tanto gamma es 1. Bien, ese es el límite eh, no relativista o límite clásico. Las transformaciones de Lorentz, entonces, el, implicaban esa regla de transformación, que también se le conoce como regla de adición de velocidades de Einstein. Bueno, además del límite que mostramos, que si la partícula era, la, era un fotón, que era la luz, pues se recuperaba el, el postulado. No era consistente con el postulado. El límite de velocidades pequeñas nos permite recuperar la velocidad, la suma de velocidades de Galileo, pero quedó pendiente un. Mmm, Un aspecto de esta transformación de velocidades que es netamente relativista, no pasa, no tiene un, una contraparte no relativista, una contraparte clásica y por lo tanto constituye una prueba experimental u observacional para la teoría. Y es cómo se transforman las velocidades perpendiculares a la dirección de movimiento. Bien, y eso es lo que vamos a discutir hoy. Vamos a hablar también sobre aceleraciones, sobre sistemas, sobre partículas que se aceleran, porque usualmente uno escucha que los sistemas acelerados no se pueden describir en relatividad especial. No es del todo cierto. Vamos a mostrar que una partícula que tiene aceleración se puede describir en, en relatividad especial, pero necesitamos hacer... Eh, Ciertas suposiciones, y no son suposiciones descarteadas. Es el equivalente a, en la mecánica newtoniana, si estamos trabajando en sistemas inerciales, y las leyes están escritas para sistemas inerciales, eh, decir que no podemos trabajar con sistemas acelerados, pues es como decir que no podemos hacer física en sistemas no inerciales. Y eso limita muchísimo la teoría. ¿no? De hecho, sabemos cómo se hace. A veces le llamamos fuerzas ficticias o aceleraciones por no estar en un sistema de referencia inercial. Bien. Eh, Preguntas de la sesión anterior. Bien, entonces permítanme eh, compartir pantalla y voy a comenzar a grabar, ¿les parece? Están. Recording in progress. En la configuración estándar, las transformaciones de Lorentz se ven así. Son las que discutimos en sesiones anteriores. Bien, hablamos de transformaciones infinitesimales, en donde de x prima es gamma de x menos b de t. Y dt' es igual a gamma de t menos b entre c cuadrada de x. ¿Ok? Decíamos que si teníamos una partícula que estaba caracterizada por su posición y velocidad, en ux bueno que e se registraba como ux y es el cambio de su posición con respecto al tiempo medido en s ux' es igual a x prima bueno, es la descripción que hace cada sistema de referencia con sus propias coordenadas. Y la regla de adición nos dice cómo se relacionan ux', bueno, esto lo mostramos, que ux lo podemos escribir así, 1-b entre ux entre ese cuadrado. Bueno, ahora qué pasaría o qué ocurre con las velocidades que no son a lo largo de la dirección de movimiento. Es decir, en este diagrama, a propósito pinta una velocidad que no solo tiene componente en x, sino tiene también componente en y. La velocidad que registra el sistema no primado es, por definición, el cambio en Y con respecto al cambio en el tiempo en el que miden. Y lo mismo va, va a valer para el sistema primado, ¿cierto? De T La relación que existe entre ambas... Uy' prima, de prima y' de t'. ¿Qué pasa con las, con las direcciones que son perpendiculares a la dirección de movimiento, las transformaciones de Lorentz? Bueno, habíamos dicho que y' prima es igual a y y z' prima es igual a z. Eso completa las tres transformaciones. Bueno, las transformaciones entre las tres coordenadas espaciales y la coordenada temporal. Bien. Esto nos dice que las distancias en las direcciones que son perpendiculares a la dirección del movimiento no se modifican. Y' es igual a Y y Z' es igual a Z. Las determinaciones que hacen los sistemas de referencia... En estas coordenadas, si, si Z está aquí perpendicular, satisfacen estas relaciones. Bien, entonces, pues aquí no queda de otra más que poner de Y, porque pues, si Y no cambia. esto. Pero, DT sí cambia. DT menos B entre C cuadrada de X. Y permítanme sacar un dt para escribir de y en dt como gamma 1 menos b entre c cuadrada de x en dt. Simplemente factoricé este dt, aquí queda como cociente y lo pongo acá. Esto lo podemos escribir, noten que aquí aparece de y en dt, que es, Uy, por lo tanto, estos Uy entre gamma por 1 menos b entre c cuadrada, y vean qué curioso, aquí aparece Ux. Este es el fenómeno relativista y... Mezcla las velocidades en y y en x para el sistema primado. A pesar de que las distancias no se modifican, resulta que las velocidades sí. No tenemos algo como que uy' es igual a uy, sino aparece este factor. Aparece el factor relativista, esta gama, que eso no es tan sorprendente. Bueno, de hecho sí es Pero también aparece este término que involucra la velocidad en la dirección de movimiento de la partícula. Es decir, que la velocidad perpendicular se ve modificada por este término, por esta velocidad en la dirección a lo largo del movimiento. Primero, no son iguales, aparece gamma y aparece este otro término, aparecen esclavas en esta velocidad. Bien. Y eso les repito, es un fenómeno puramente relativista. ¿Y de dónde viene? Ah, se desconectó, este. sí, usted a decir? ¿Sí? y voy a intentarlo de nuevo. What the transformación de velocidades en la dirección perpendicular. Y a ver, ¿qué pasaría con un Z prima? DZ prima es DT prima. Y esto, pues DZ nos modifica y DT sí. Ya no hago todo el procedimiento, pero espero que sea claro que este es igual. Sí. ¿Es claro? Sí. Noten que esto también nos da cierta intuición sobre cómo se transforman la, cómo son las transformaciones de Lorenz cuando los ejes de los sistemas de referencia no están alineados. Lo que importa es la dirección de propagación y sus coordenadas perpendiculares. Ajá, porque pues la componente en Y y la componente en Z tienen cierta simetría con respecto a la dirección de movimiento. Ajá, entonces cuando hablemos de, de una configuración que no es la estándar, en donde los ejes, están los ejes X están alineados y las transformaciones de Lorentz son sobre el eje X, Siempre podemos hacer eso, siempre podemos alinear los ejes de tal manera que coincidan con la dirección de propagación. Matemáticamente lo podemos hacer. Pero eh, también es importante saber que lo esencial de las transformaciones es la dirección de propagación, no tanto que coincidan con el eje X. Es decir, estas transformaciones no las vamos a encontrar y se las van a encontrar muchísimas. Pero no es la forma más general. No es simplemente una elección que hicimos de los ejes alineados. Y eh, por eso tienen esta forma en específico. No, y además la dedujimos a partir de una configuración muy particular. Bien, entonces, eh, bueno, eso contribuye a, estos, a este discurso de las transformaciones de velocidades ortogonales que no tiene su límite eh, clásico o no relativista. Y además, había algo que les quería comentar. En la transformación sobre el eje X, dijimos el límite que UX fuera c y obtuvimos que ux' también es igual a c. Eso está de acuerdo. A la partícula que estamos describiendo es un fotón, es, la, es luz. Y la determinación de la velocidad del sistema s' sigue siendo así. Pero, ¿qué pasa si la velocidad... Esta del sistema de referencia es tan grande que se acerca a C. Pues resulta que si aquí ponemos C, esta se va a cancelar con esta. Aquí va a quedar 1 x menos C. Y aquí ¿qué? va a quedar 1 menos UX entre C. Y entre C lo podemos poner aquí y factorizarlo en todo. Entonces nos va a quedar algo que tiene magnitud c. Eso quiere decir que cuando este sistema se esté moviendo muy rápido, casi cercano a la velocidad de la luz, pues es lo que se va a registrar es la velocidad de la luz. Eso sigue siendo consistente, con que el, la velocidad de la luz en todos los sistemas de referencia es, tiene el mismo valor. Sin embargo, conceptualmente nos meten en un problema, porque estaríamos diciendo que nos estamos montando en un sistema de referencia que se mueve a la velocidad de la luz. Vimos que aquí en el factor de Lorentz teníamos... Eh, bueno, eso constituye un límite en las transformaciones. B no podría ser más grande que C. Cuando es exactamente C, esta cosa diverge, ¿no? creció tanto que ya no, esto ya no funciona. Bueno, pero además de que matemáticamente no funciona, las transformaciones no están bien definidas, también tiene una componente eh, física, es algo, es un fenómeno que se puede entender. Cuando hablamos de longitudes propias, y distancias propias, bueno, distancias propias y tiempos propios, les comenté que eran las distancias y tiempos que se medían en el sistema de referencia en el cual el observador estaba en reposo. Mi tiempo propio es el tiempo que yo mido con un reloj que está en reposo con respecto a mí, es con el reloj de pulsera. Está atado a mi sistema de referencia. Está en reposo con respecto a mí. Para medir longitudes necesitamos en un instante de tiempo tomar la, sacar la diferencia entre dos posiciones al mismo tiempo. Bien. En el sistema en el que estoy en reposo. Y esa es la longitud propia. Y eso les comenté que es muy útil tener siempre como referencia los sistemas propios porque son aquellos que no se ven afectados por las transformaciones de Lorentz son los que nos son el, la base por la, en la cual nos podemos reposar firmemente para conocer o para determinar en qué sistema de referencia estamos y cuál es el que hace la descripción de los fenómenos relativistas bueno si consideramos un sistema que se mueve casi a la velocidad de la luz y exactamente a la velocidad de la luz, ¿qué implicaría para una partícula de luz? Diría que estamos en un sistema de referencia en el que la luz está en reposo, en ese sistema de referencia. Y eso de entrada pues está en súper contradicción. Con el, postul con el segundo postulado bien entonces no, podri no existe ese sistema que se mueve exactamente a la velocidad de la luz por eso es que el factor de Lorentz diverge y por eso es que no podemos hacer eh, nada más de las transformaciones dejan de ser válidas conceptualmente eso es lo que está pasando en el sistema de referencia. Bien, y esa reflexión les va a ayudar también para entender otros fenómenos en donde el sistema de referencia se mueve con velocidades altas, pero no necesariamente la velocidad de la luz. Bien, tenemos entonces eh, las descripciones. Para las velocidades en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Ahí. ¿Profe? Sí. Este, bueno, se salió mi, un compañero porque su internet pues se fue y ya no lo dejé entrar. Sí, y habíamos dicho que cerraba la sesión a las 8:10. Sí, pero pues se le fue el internet, ¿no? Es pero que sí. se haya ido porque quería. Y déjame... Es este Arturo Córdoba de la Rosa. ¿Se ¿Está intentando conectarse? Sí, se supone que sí. ¿No llega sus solicitud? Ah, esperen, no tiene internet otra vez. Bueno, esperamos un momento. Mientras voy a continuar, ¿les parece? Sí. ¿Qué pasa con las Arturo, verdad? Sí. Listo. Bueno, ya que estamos centrados en descripción de velocidades, vamos a, a describir ahora que la partícula, además, tiene aceleraciones. En la dirección de movimiento y en la dirección perpendicular. Es decir, que además de esta ux, tiene asociado una ax, y una... Has compartido pantalla, profe. Gracias. Vuelvo a... Bueno, no había escrito mucho. Tenemos además asociada una aceleración. Bueno, pues AX' va a ser el cambio en la velocidad primada con respecto al tiempo primado. Y en el sistema no primado, pues es esto. ¿no? Por definición, la aceleración... Es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Eso es fácil. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre ambas aceleraciones? Bueno, podemos... Una forma de hacerlo es proceder utilizando el mismo procedimiento que ya habíamos hecho para las velocidades. Es decir, calcular los cocientes de las diferenciales. ¿sí? UX prima, habíamos dicho, que es simplemente UX UX menos B entre 1 menos B UX entre F cuadrado. Bien, sacar pues el diferencial. de ux prima, de ux, 1 menos b, ux entre g cuadrada, más, b entre g cuadrada, de ux, por ux menos b, B entre C cuadrada, al cuadrado. Es el que viene de esta diferencia. B o X, por eso queda el 2. Aquí cambia de signo, y con este signo queda positivo. Luego este término es este término de acá, este término es el de acá. ¿Ok? Y simplemente hacer esa diferencia. Ahora esto lo podemos, podemos factorizar un de huequí, pero bueno, primero sacamos un factor común: huequí cuadrado, cuadrado, de huequí cuadrado, y de este lado de cuadrada de es igual de y cancela como cuadrada cuadrada entre cuadrada cuadrado esto es de u y este término el del numerador es un gama cuadrada de t prima de gamma de t menos b de x de entre de cuadrado así que el cociente de u x prima entre D de t prima de, de los gammas dt elevado al cubo, dt menos d entre la cuadrado de x, este término de las velocidades, y factorizamos un dt, dt de acá, nos va a quedar, d con la selección, en x se llama cúbica, y se completa otra vez la velocidad en x 1 menos cuadrada o x al cubo este término de acá cuando factorizamos el dt queda de x en dt, es ux, 1 menos b ux entre c cuadrada, con este, queda al cubo, y bien, con eso terminamos, esto es igual a x prima, es x entre gamma cúbica, 1 menos b entre c cuadrada, ux, al cubo, Bien, esta es la transformación entre las aceleraciones descritas por ambos sistemas de referencia. Si conocemos la aceleración en el sistema S, podemos determinar la aceleración que determina el sistema S'. Y es la aceleración de la partícula. ¿OK? Después vamos a ver qué es lo que pasa cuando el... Bueno, esto que estamos haciendo nos va a servir de base cuando estudiemos, bueno, un sistema que esté anclado a la partícula. Es decir, el propio sistema se esté acelerando. Vamos a ver el, cómo se transforman. Bueno, como les digo, esta es la base para entender... Que es el sistema. por aquí tenemos la aceleración de la partícula descrita en el sistema S y su relación con el sistema primado bueno, aparece un factor gamma con una potencia diferente que no había salido antes aparece el factor de transformación que ya conocíamos de las velocidades pero aparece con ciertas potencias bueno, con potencias diferentes Bueno, importante que eh, nuevamente aparece la velocidad aquí. No solo la velocidad del sistema de referencia, sino la velocidad de la partícula. Bien, para transformar las aceleraciones no solo necesitamos determinar la aceleración, sino también la velocidad en X. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasaría... Con las perpendiculares, ¿Qué pasa con a ah, y prima, por ejemplo, de y prima, desde u y prima entre de prima y en el sistema y prima. Pues el correspondiente y el, en la dirección Z pues vamos a obtener un resultado que es muy parecido para eso necesitamos para ver la relación que existe entre ambos necesitamos la el, el expresión de en principio, pues necesitamos otra vez el diferencial. Pero ya no lo voy a hacer para no aburrernos simplemente les voy a poner el resultado y prima el diferencial es de y gamma 1 menos b entre c cuadrada u x más gamma entre cuadrada, uy, entre cuadrada, b entre C cuadrada UY entre gamma cuadrada 1 menos B entre C cuadrada u cuadrada al cuadrado Y como ya conocemos el cambio del tiempo Podemos calcular el cociente Ay' prima como de Uy' entre dt'. Esto es inmediato, ¿no? Y simplemente tomar este, que viene de la diferencial, tomar el cociente con el tiempo y simplificar. Simplificar con cuidado. Bueno, el resultado... 1 menos entre c cuadrada, uX x, al cuadrado, más, u b entre c cuadrada, a x, entre gamma cuadrada, con lo menos b entre c cuadrada, o x. les repito es inmediato esto es para que ustedes comprueben y nos da lo mismo de esta diferencial sustituir el, el, el, el cambio en el tiempo acá y obtener esta relación ahora y ahí notar varias cosas Aparecen las aceleraciones, algo usual. La potencia en gamma es diferente, es cuadrática. Pero, sorprendentemente, aparece la aceleración en la dirección a lo largo del movimiento. Aparece la velocidad en Y donde estamos haciendo la transformación, pero también aparece la aceleración en el eje de la dirección de movimiento. La velocidad pues es la misma ¿no? Eso quiere decir que la velocidad, que la aceleración en el sistema primado tiene componentes de la aceleración en, e, en Y, del sistema sin prima, pero también en X. La aceleración en X no tiene otros términos, son paralelas, pero acá no. Acá aparece la dirección, otra dirección. Y se imaginan qué es lo que va a pasar con el eje Z. A Z', definida como U Z', Va a ser la misma expresión a Z gamma cuadrada 1 menos B C, C cuadrada o X al cuadrado más uz de entre C cuadrada a X gamma cuadrada 1 menos B C cuadrada UX. Por la simetría que existe y porque este factor proviene de cómo se transforman las estas. La componen las componentes perpendiculares tienen componentes también a lo largo de la dirección de movimiento. Y otra vez, ese es un fenómeno netamente relativista. Y de hecho va a tener consecuencias muy drásticas en la dinámica del, de la partícula. Cuando apliquemos una fuerza en la mecánica no relativista, en la de Newton, pues estamos muy acostumbrados a que la fuerza como cambio del momento a lo largo del cambio de momento en el tiempo o masa, es masa por aceleración en su versión más simple la fuerza es es paralela a la aceleración son cantidades vectoriales y, y esa relación se sigue inmediatamente aquí lo que estamos diciendo es que va a van a aparecer efectos que no están contemplados desde el punto de vista clásico newtoniano, porque el hecho de que nos estemos moviendo con respecto al sistema de referencia va a causar que aparezcan aceleraciones en otras direcciones. Bien. Profesor, una pregunta, o sea, visualmente, eh, ¿podría hacerse la analogía del efecto Coriolis de la Tierra? O sea, está acelerado, pero cuando dejamos caer una partícula, por ese efecto se ve curvada la trayectoria. Bueno, así, ¿Sí? en analogía. Con las fuerzas ficticias que él les comentaba. Nosotros... Sí. Y el efecto de la fuerza de Coriolis y la aceleración centrífuga. Bueno, hay dos efectos que son no inerciales, que vienen por... O que podemos describir en la mecánica newtoniana cuando nos movemos en un sistema que está en rotación. ¿no? Si además le metemos aceleración lineal, pues aparece también otra. Pero son llamados efectos no inerciales, porque los estamos, los estamos obteniendo de un sistema de referencia que no es inercial. Y le, les decía que a veces le llamamos así, o también se escucha que les dicen fuerzas ficticias, porque tienen ese efecto, ¿no? En, el, en una de las sesiones hablábamos de el, cuando estábamos en un autobús y daba una vuelta pronunciada, nosotros sentíamos que nos íbamos hacia las paredes sin que no hubiera una fuerza que nos estuviera empujando. Y eso comentábamos que era precisamente porque no estamos en un sistema inercial. Así que sí, es una analogía a ese fenómeno. Esto que estamos obteniendo pasa porque estamos, bueno, si se dan cuenta, todos estos cambios aparecieron porque el tiempo no se transforma de la misma manera. Si hubiera un cambio en la velocidad perpendicular, la y no se cambió, pero en la t sí. Entonces, esto, todas estas cosas que estamos viendo, la, el cambio en la velocidad en x, en y, las aceleraciones, vienen principalmente, o se puede rastrear, que vienen por este término, por este cambio. Entonces, eh, eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque pareciera un cambio niño de decir, bueno, pues no es el tiempo, los tics no corren a la misma. Los relojes no corren, no tienen la misma tasa, los tics no son los mismos. Pero tiene implicaciones bien grandes en el desarrollo de la teoría. ¿Ok? Bien, entonces, eh, estas expresiones las vamos a utilizar más adelante, entonces, guárdenlas por ahí. Tenemos las aceleraciones. Porque vamos a hablar, y ya les adelanto, cuando, tengamos, cuando incluyamos sistemas gravitacionales, vamos a ver bajo qué condiciones un sistema gravitacional... Que parece a un sistema acelerado ustedes ya están ya han visto fenómenos así simplemente los vamos a revisar y los vamos a ver con otros ojos ¿eh? y vamos a utilizar esta información bien algo más que les iba a contar es que pues ya habrán notado utilizamos transformaciones para el espacio, para las coordenadas espaciales y para las coordenadas temporales. ¿no? Bueno, el se dice que la relatividad toma o considera, le quita su estatus particular al tiempo y lo incluye como una coordenada más. de cierta manera es verdadero esto le quitamos un, el estatus de tiempo universal y lo incorporamos en la descripción de coordenadas de hecho ya implícitamente tomé como una coordenada más el tiempo pero eso lo vamos a hacer formal y es como vamos a empezar nuestra descripción del espacio-tiempo de Minkowski y se parece mucho en ciertos aspectos, a cómo se comporta un Rn. Mm, Saben cómo, se, bueno, cómo es el plano R2, cómo es R3, podemos describir en, con tres coordenadas. Ya en cálculo han visto que pueden generalizar hasta n dimensiones. no Visualmente ya se hace muy complicado y no son descripciones únicas hablar de dimensiones superiores. Bueno, en relatividad vamos a hablar de un espacio de cuatro dimensiones en donde vamos a asociar a esa cuarta dimensión, la coordenada temporal. Bien, vamos a pensar en el espacio-tiempo como el conjunto de todos los eventos. ¿Cómo describimos un evento? con sus coordenadas espaciales y con su coordenada temporal. Cuando nos quedamos de ver con una persona en cierto lugar, no solo tenemos que decir las coordenadas espaciales, sino también la hora. No necesitamos especificar esos cuatro números. Estamos especificando sus coordenadas en el espacio-tiempo. Y es lo que vamos a hacer. Con cuatro coordenadas para cada evento, con eso construimos el espacio-tiempo. Tiene cuatro dimensiones y en usualmente, o casi siempre, vamos a restringirnos por cuestiones prácticas a una dimensión temporal, a la dimensión temporal y a una dimensión espacial. No podemos pintar las cuatro dimensiones, así que bueno, pues tenemos que pintar muy podemos pintar tres, una corona temporal y dos espaciales. Pero también se vuelve a veces engorroso, se pierde la física, se pierde lo importante. Entonces se suele usar dos dimensiones, una dimensión espacial y una temporal, para construir un diagrama, un diagrama de espacio-tiempo, en donde, por ejemplo, Este eje, vamos a poner el Recording stopped Recording in progress. Hola. Hola. ¿No? Sí, ya está. Bueno, ¿qué tal es fue en su discusión del De ataque a a, a ver a ver a ver me perdí todas estas estilo de la conversación eh, hay un er Carlos me decía que hay un error no son iguales en dónde no son iguales qué en la hoja tenía hasta arriba ay prima igual a d u -Y entre DT' y en este y en la aceleración... No primada, también tenía las primas. Entonces, ahí estaba el errorcillo, ¿no? Eh, sí, es eso, ¿no? Sí, porque una eh, compañera eh, preguntaba. Eh. Uh -huh. Pero... Ah, Luisa. Ay, eso, hay un error de escritura. Ok. Luisa, y... bueno, cuando pase aquí porfa, prenden, prendan su micrófono. Porque. Como estoy escribiendo, estoy atento a la pantalla, estoy atento a la, a la escritura. Entonces, pues se me va, se me va, no puede estar atento, entonces, perdón. Entonces, porfa, díganme. Y sí, tienes razón, eh, Luisa, hay un error. Carlos, gracias. Y Arturo, a ti también. No, no es que nadie, o okay, qué okay, te sacó. Entiendo. Te saco, pero estás aquí. Ah, okay. ok. la reunión. Sí, pero ya te pudiste conectar, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Súper. Bueno, bien. Continuamos entonces en qué les estaba diciendo sobre los diagramas de espacio Les voy a compartir pantalla. ¿Vale? Aquí ya lo corregí La Y por definición Es el cambio de la velocidad en Y Con respecto al tiempo y los primados pues tienen primas. Uh -huh. Gracias por la corrección. Bien, en el diagrama de espacio-tiempo entonces nos vamos a ahorrar una coordenada espacial. De hecho nos vamos a ahorrar las dos coordenadas que son perpendiculares a la dirección de la transformación. ¿Ok? Bueno. Les decía que hay que tener cuidado con respecto a los ejes. Nos va a costar un poquito de trabajo acostumbrarnos que el, bueno, los cocientes, las pendientes, cuando hablemos de velocidades, son los inversos de las pendientes, por ejemplo. Pero eso con la práctica nos vamos a acostumbrar. Pero uh, hay una cosa que sí es importante. Noten que cuando hay... Cuando incluimos al tiempo como una coordenada, o si queremos decir eso, por unidades el tiempo no lo medimos en, en las mismas unidades que distancias. ¿no? Entonces, por aquí tenemos un conflicto grande. Estamos queriendo sumar cosas que tienen tiempos con distancias. Las transformaciones de Lorentz con las velocidades... Bueno, el se arreglan bien con la velocidad de la luz ahí metida. Pero, bueno, pues eso nos puede decir que una forma de arreglar esta cuestión de las unidades es incluir una C en ese eje. Y considerar a las, las coordenadas como C por T y X y noten también que estoy utilizando la primera como coordenada como la coordenada temporal en más dimensiones este es el por T, x B, y z en el espacio tiempo en cuatro dimensiones y en coordenadas cartesianas, S, T, X, Y, Z. ¿No? Y esto es convención. Vamos a utilizar que la primera componente es el tiempo. Les digo que es por convención porque hay literatura en la que el tiempo se le asocia a la cuarta coordenada. Es decir, X, Y, Z y la cuarta coordenada es la temporal. Esa es convención, depende de la comunidad con la que estén trabajando, el, la literatura que lean, el libro que consulten. Principalmente los que hacen física de partículas utilizan la notación del de tiempo, es la cuarta coordenada. ¿No? En relatividad se suele usar, es mucho más común, bueno, en la, en la literatura moderna también, utilizar esta convención, el tiempo, como la primera coordenada. Y para arreglar lo de las unidades, se incluye el, el C, la velocidad de la luz. ¿no? Que como es una constante, pues no va a tener muchas más implicaciones. Sin embargo, vamos a tener bastante... Es... Resulta engorroso andar trayendo esa C para todos lados. Pues aparece pues, cada vez que escribamos la coordenada temporal. Tenemos que poner una C. Para ahorrarnos ese trabajo de escritura. Hacemos uso de un, una convención. Que es cambiar las unidades para medir el tiempo. En el sistema internacional pues, medimos el tiempo en segundos. En CGS pero lo podríamos medir en horas, no es una las unidades que utilicemos para medir o para determinar magnitudes de cantidades físicas son arbitrarias. Tenemos la libertad de elegir es en qué unidades vamos a trabajar. Bueno, en relatividad haciendo uso de esa libertad. Se define un sistema de unidades que se llama geométrico y en el cual medimos el tiempo en metros. ¿Cómo hacemos eso? Pues definimos un metro de, un metro de tiempo, es aquel tiempo que le toma a la luz recorrer un metro de distancia. medimos el, el tiempo en metros la velocidad de la luz se vuelve entonces distancia entre tiempo ¿no? distancia y pues vamos a ponerle metros o el aquí? metro un metro tiempo y este es el usual el de distancia si definimos un metro de tiempo como el tiempo que le toma a la luz recorrer un metro pues esto es 1 uh -huh. entonces en estas unidades geométricas, la velocidad de la luz es 1. No tiene unidades. Y además numéricamente es 1. Y eso tiene muchas ventajas. Porque... En esta descripción de un evento... Está caracterizado x, y, y, z. ¿Y por qué no debe causar sorpresa que tengan unidades diferentes? Pues porque ahí está metida la c. Aquí. Esta es la original, pero en estas unidades se vale 1, y por lo tanto podemos escribirlo así. Bien, esto nos arregla la cuestión de las unidades y nos permite tener fluidez al escribir ya no va a aparecer explícitamente la c la velocidad de la luz pero pues vamos a entrenarnos para que cuando queramos regresar a las unidades del sistema internacional pues simplemente hay que hacer una transformación de unidades que es Básicamente multiplicar o dividir entre C. Ajá. En lo que resta, pocas veces voy a utilizar explícitamente C, como la velocidad de la luz, y nos vamos a enfocar, o vamos a utilizar esta notación de X, Y, Z, o sea, ya le quitamos, ya estamos suponiendo que C es igual a B. Así que si en algún momento no les checan las unidades, a partir de ahora... Seguramente es por la por ese factor de conversión. Ajá, no se pone explícitamente la velocidad de la luz. Simplemente esto, a fin de cuentas, es como decir, vamos a un sistema donde ese es igual a 1 y ya, arreglamos todo eso. Pero bueno, en realidad tiene un significado un poco más interesante. ¿Qué es esto, no? medir el tiempo... En metros. Esta no es la historia completa. Le llamé sistema geométrico de unidades o unidades geométricas, pero en realidad también supone que las masas se van a medir en metros. Por ahora, como no vamos a meternos en sistemas gravitacionales, en relatividad especial no aparecen, no los podemos describir. Entonces, por eso no incluimos lo de la masa. ¿No? Más adelante, en relatividad general, si va a ser necesario. Y entonces sí, vamos a ver en todo su esplendor el sistema geométrico. Por ahora, contentémonos con que en este sistema se vale uno. Por lo tanto, nuestros eventos van a estar caracterizados por una coordenada temporal y las demás espaciales. ¿Sale? Bien, ¿tienen ¿Tienen preguntas? Voy a dejar de compartir Dejo de grabar recording stopped y nos vemos entonces la próxima semana de acuerdo profesor Gracias. que estén muy bien y que tengan buen fin de semana